Rubén, ¿realmente se están forrando los supermercados? como dice Yone Belarra? A ver, si ponemos el ejemplo de la leche más vendida en España, que es la de Mercadona, que costaba hace poco más de un año 60 céntimos y luego pasó a finales del año pasado a costar 95, es decir, una subida del 58%, yo tengo la sensación de que esa diferencia de 35 céntimos en el precio no se la han llevado precisamente los ganaderos. Tengo la sensación de que toda una parte de ese dinero se la ha llevado Mercadona, en un aumento de margen de beneficio. Por tanto, ese es un ejemplo especialmente representativo, el de la leche, pero hay muchísimos. Todos hemos visto los datos del IPC ¿no? y todos hemos visto los datos del INE sobre la evolución del precio de los alimentos y da la sensación, no creo que sea especialmente mal pensado, de que las grandes cadenas de distribución alimentaria están ganando mucho más dinero que antes, están aumentando márgenes claro. de beneficio. Rubén, ¿y es viable esto de los supermercados públicos que, que defiende Pablo Iglesias? ¿Hay precedentes? Igual que es viable tener una empresa pública de ferrocarril como Renfe, o era tener una Iberia pública, una Endesa pública, banca pública, la hemos tenido sí. en España. Lo que pasa es que renunciamos a ella, los gobiernos hicieron privatizar esas empresas, y así nos va, por ejemplo, en el sector eléctrico, con esas tarifas tan altas que están muy relacionadas con que todas las empresas sean privadas. Evidentemente, tener grandes empresas públicas que buscaran el bien común serían opciones muy interesantes, siempre que que la búsqueda eh, no sea esa, ¿no? Y garantizar Rubén. precios asequibles y que no haya beneficios desproporcionados. Rubén, tú has hablado antes de sensaciones. Tú sabes que yo te respeto mucho y por los datos que das, más por las sensaciones. Y decir, criticar, a mí me parece muy bien. Y me parece muy bien que se haga campaña electoral, que se haga ideología, demagogia, quiera. Pero de FACUA, yo me espero que me des prueba. Vale. De que realmente los supermercados se están forrando, pero no sensaciones. Es decir, ¿cuáles claro, son las pero, pruebas? Eh, yo la palabra eh, deja, sensación la ¿Cuáles son las, de ¿cuáles forma son las irónica, pruebas que tenéis eh. que se están forrando? Pues precisamente el ejemplo que ponía, leche que sube 35 céntimos el litro. ¿Quién se ha llevado esos 35 céntimos? Que salga un ganadero en el programa contando que él ahora cobra 35 céntimos más el litro que antes, o 20 céntimos más que hace un año. Por tanto, si el margen no ha sido. Para Mercadona todo que puede que no haya sido todo, claro. al menos como decía sin duda ha habido una parte de incremento. ¿Y del por qué no buscamos los Mercadona? datos? Rubén, lo han otros? Rubén, eh, lo que te pido de buscar estos datos. Es decir, a mí y a toda la población, creo que nos interesa mucho saber cuánto se ha llevado de este marca en Mercadona, cuánto se Yo ha llevado que... el Ganadero y cuánto se ha llevado otro intermediario que a lo mejor hay en medio. Efectivamente, pero hablaba precisamente de la, del caso de la marca de leche más vendida en España, que es de la propia Mercadona, es la marca Hacendado, y en ese ejemplo Mercadona tiene un poder casi absoluto en la fijación del precio, no depende de terceros, salvo de los eh, ganaderos a los que les compre la leche. ¿Quién puede tener esos datos? Pues fíjate, el Ministerio de Alimentación. El ministro Luis Planas tiene un observatorio de la alimentación que controla históricamente los precios en origen, Puedes saber perfectamente cuánto cuesta, cuánto se le paga el producto a los agricultores y ganaderos. Y son datos con que no, que no, se, que no se dan como orientación, Esther, eh, que te veía no, no, no, poner carita. Eh, <risa> recuerdo que aquí ya hubo supermercados públicos, se llamaban economatos y los puso Franco en activo. Okay. En la época franquista, en este país, había supermercados públicos, lo mismo que está pidiendo Pablo Iglesias. Solo que iban a esos supermercados los funcionarios. Era una manera, perdóname, recuerdo, es que la memoria en este país es importante. Dicho esto, eh, eh, Mercadona, si no tengo mal los datos, crea 93.000 500 puestos de trabajo. ¿Cómo se puede de verdad eh, tener un discurso coherente, completo? Perdona, porque no va con Facua, va en el concepto general, sin recordar de verdad que Mercadona es una empresa, que en este país sus condiciones laborales reconocidos por los sindicatos, ¿eh? yo no lo digo porque por, a humo de paja, tiene unas condiciones bastante buenas. Bueno, ya, ha subido, ya ha subido incluso Pero el salario a eh, eh, ¿eh? con, con el he dicho que he que pasa? no perdóname. estoy hablando de condiciones laborales Oye, no, de los trabajadores no hablando... es que yo creo que si mezclamos cosas no, eh, no sale bien claro. el, el debate no. si hablamos claro. de que con Franco perdóname, había supermercados públicos, estábamos... con Franco también la gente respiraba, no. eso está mal eh, no deberíamos respirar no iba, no, con Franco Creo que esas comparaciones no sirven. No, para este pretendía debate. es que estamos hablando de un debate que se ha abierto general. Primero, la, te han preguntado y tú has respondido tu opinión sobre si eh, sería viable un supermercado público. He recordado que aquí sí. ya lo ha habido. <risa> Segunda cuestión, claro que alguien tiene que dar esa cifra, si sí. no eres tú no representante de Facua, que lo dé sí. el ministerio o quien sea. Mira, pues... Pero antes de hablar de percepciones, perdóname, desde Facua o desde cualquier organización hay que hablar con datos. Ahora respóndese. Yo creo que Rubén, que quiere incorporar que también a, el, a Miquel. Que, la palabra que si percepción no se me la utilizaba de forma irónica a la vez que daba datos. Pero bueno, igual no te has enterado de que he dicho que Mercadona ha subido 35 céntimos el litro de leche de su propia Estel, marca... perdón pues, un momentito, que quiero incorporar también a Miquel. Miquel. Bueno, pues hablando de datos, vamos a ver datos. Mercadona gana 680 millones más a pesar de la subida de las materias primas hace un año. Es decir, evidentemente es? que gana dinero Mercadona y. Con de una... las empresas? ¿No? Somos armas de la calidad de las empresas. Eh, evidentemente. Ahora. Esto por una parte es decir, ¿Qué, qué, eh, lo que las empresas ganan dinero. Y que luego ese precio, que efectivamente ha dicho Rubén, que ha subido no solo la leche, porque los que compramos en el supermercado a menudo nos escandalizamos con cómo suben las cosas. Y parece que Pero es, todos, bueno, eh, es la, todos, bueno es el sistema todos. en el que vivimos, el sistema capitalista es así, lo aceptamos y es lo que hay. Ahora bien, eh, ¿qué alternativas ofrecen los demás para que esos eh, productos básicos lleguen a la cesta de la compra de una manera razonable a la mayoría de la ciudadanía? Al, al primero que propone algo mmm, se le azota y a mí no me parece mal el Ramos, tema de, la, que no te de los todavía. supermercados públicos. Sí, vamos Yo me gustaría ver qué es, eh, no, por eso, qué por eso. argumentos en contra lo ha de los supermercados públicos o de las cooperativas, aquí ya que ya muchos ha de nosotros sí, usamos. Yo, ¿eh? yo, no, yo estoy en una cooperativa yo de energía, estoy no en una cooperativa de supermercados. No le he recomendado sí. a le he recomendado a Pablo Iglesias que revise la historia Raba que se la sabe, bueno. del franquismo. Le, yo yo de es que con 2023 que lo revise. Eh, yo, fíjate, y si, y digo yo, y en vez de crear supermercados, eh, como plantea eh, Pablo Iglesias, Oye, seguimos rebajando el IVA de los alimentos, porque bueno. están en el gobierno, pueden hacerlo. La que no puede hacerlo soy yo, pero ellos están pero, en el gobierno. El problema, el problema de la bajada de IVA es que tiene un, segundo, es que que es un, un efecto ínfimo en nuestra economía. No. Estamos hablando de 4 o 5 puntos porcentuales. No. Eso frente a una subida de 58% en esa marca de leche, o del 40, sí. o del 30, o del 20, Pero Rubén, estarás nada, conmigo. Bajarnos 4 o 5% sí. no, no nos afecta nada. Pero, yo no lo ¿no? noto en la compra habitual que el IVA después de la gran Rubén, escúchame, hace unos meses era, era bueno, era una cosa terrible que se planteara la rebaja del de IVA en la cesta de los productos básicos, se bajó, se bajó cuando ya se había dicho que era imposible porque había que sostener la sanidad, la educación, toda, toda esta retaíla de discurso que se saca cuando no convienen determinadas medidas ahora, ¿por qué no se sigue bajando la carne, el pescado, las conservas? Eso Porque lo no es la, la vía para bajar los precios. La vía Porque para bajar lo los precios gente, es recortar Miguel. márgenes de beneficio a los grandes empresarios claro, que ganan demasiado dinero. No Esa es la vía. Vale, Aplicar y, la ley de es, comercio, que dice... Ahora, la ley de comercio en España dice desde el año 96 que se pueden intervenir los precios de productos básicos. Se trata de recortar márgenes, no de arruinar a nadie, sino de que ganen un poquito menos los que están ganando demasiado Y eso ¿Y eso cómo se controla? Es decir, tienes que... Pues la nómina? Hacer... ¿Te van a dar una cartilla para decir tú puedes no, hombre, no, comprar pero eso? Si, tú puedes pero si fijar otro precio otro, máximo es poner un tope al precio de venta al público de un producto. Vuelvo a esa marca de leche que antes costaba 60 céntimos y después pasó a 95, hoy 91 con la bajada del IVA, igual tendría que haber una intervención para ponerle un precio ay, máximo mira, de 70 ay. céntimos. Pues o me, 75. Ha... Decir, me ha quedado... Sigue subiendo el precio, claro. pero no tanto como está ahora. La postura de cada uno. Rubén Sánchez, gracias por estar una tarde más en, un abrazo. en el día. Un abrazo Un abrazo para ti también.